Cuando las aguas se calmen al fin Y esas sombras recobren su luz Cuando mis manos se vuelvan desnudas Para mostrarme tal cual frente a ti Cuando los viejos olviden la lucha y a cada paso se borra el rencor cuando los niños se sienten a oscuras para jugar con la luz mi hogar de color azul, tocaré hasta encontrar la casa Mis labios te puedan besar Sin que la culpa me queme por dentro Cuando el silencio me deje pisar Sobre la arena de tus palabras Cuando no hay razón para odiar Todas las hojas de mí Calendario, cuando despierte de este letal. Volveré la